Sonic.exe es ese videojuego que muchos vimos jugar a Fernand en aquellos tiempos y otros por casualidad del destino lo encontraron y lo jugaron por cuenta propia. Claro, allá por el 2012 era muy famoso, pero te preguntarás, ¿el por qué te dio tanto miedo en aquella época en la que jugaste? Es por ello que hoy te contaré la historia y videojuego de Sonic.exe. 2012 Año bueno para muchos y malo para otros Aquí fue donde dio origen la creepypasta Antes de que el mal tuviera forma Existía un vacío entre las dimensiones Donde coexistimos y en la nada Pero aunque parecía que no hubiera nada más que vacío ahí Ocurrió algo que hizo un cambio El cual no solo afectó esa dimensión Sino que todas las demás que la conectaban Un llamado cataclismo El cual fue producto de un choque de grandes energías En dicha dimensión el cual terminó con la paz y la calma de ese lugar, esa energía lo primero que intentó hacer fue ensamblarse entre sí, para así terminar formando una masa de energía primordial, la cual terminó encontrando una especie de ventana o portal en el cual conectaba con el plano terrenal, es decir, en donde nosotros estamos coexistiendo, este no podía hacer nada desde su dimensión, solo mirar, con ese par de profundos y grandes ojos rojos a través de ese portal acabando por maravillarse con los humanos y muchas de sus creaciones e ideas que estos tenían, pero hubo algo que en verdad lo cautivó y terminó por obsesionarse por completo de este. así es, habló de Sonic el erizo, después de mucho tiempo de estar observando detenidamente y aprender de los humanos, decidió tomar el nombre de Etsy. debido a la obsesión con Sonic Edse decidió cambiar su físico a uno casi por no decir exactamente igual a Sonic, con lo cual guardó toda su energía en él y así poder entrar en otras dimensiones. Al momento de guardar todo su ser en el nuevo cuerpo de que Edze logró tener, sus ojos comenzaron a experimentar un gran dolor, ya que estos no soportaron tanta energía y terminaron por colapsar, tornándose de un tono obscuro con un brillo rojo brillante, como los tenía anteriormente, botaba sangre de estos sin parar, esto al parecer le causaba satisfacción ya que Etze comenzó a reír como un desquiciado, Etze tenía conciencia de que tenía un gran poder por el cual veía a los humanos como seres inferiores ante él, entonces así decidió que estos y todas las criaturas tenían que estar bajo su control, Etze por medio de sus habilidades logró hacer que la realidad se distorsionara, así creando una nueva en la cual comenzó a crear habitaciones inspiradas en los niveles de Sonic. Claro, a su macabra manera, una vez ya completada esta dimensión, decidió venir al mundo para completar su cometido, pero se dio cuenta de que sería más difícil de lo que planeaba, ya que Edse no podría cruzar el portal porque su existencia en este universo era nula. Edse no se rindió y llevó a cabo un plan con el cual entrar a este universo. En la tierra existió un programador el cual tuvo pensamientos fuera de lo normal y escuchaba susurros y escuchaba susurros que lo llevaron a programar un juego de Sonic, pero esto solo era el plan de Edse para así lograr materializarse en la tierra, transfiriendo un poco de su esencia al videojuego, por otra parte el hombre creador de este juego se quedó completamente loco, dejando el disco del juego botado y así olvidado por mucho tiempo, pero después de mucho alguien encontró y corrió el disco en su PC, lo cual desencadenó todo este alboroto. Una vez el juego fue instalado en la computadora, ETSE tenía acceso y control sobre toda esta. El juego era una puerta para que los jugadores vieran el mundo de ETSE, y así cuando terminaran el juego, ETSE canalizaba aún más sus poderes en la realidad, con lo cual atormentando a todos los que terminaron el juego, llegando a poseerlos y dejarlos en estado vegetativo esto llamó la atención de los policías llevando el caso con el nombre los asesinatos de sonic.etze aunque ninguno moría como tal esto le daba una gran satisfacción a etze entre tantas personas se regó más y más la noticia de etze por lo cual hubo mucha gente que lo comenzaron a ver como un ser omnipotente y con esto fundaron una secta que se hacía llamar el culto de X. esta gente fue la que se encargó de que el juego llegara a más personas, para que así Etsy fuera conocido y se uniera más al culto. Y de aquí es donde arranca el juego de Sonic.etsy, los acontecimientos que ya muchos conocen y que en su tiempo en 2012 fue muy famoso, Fernand lo jugó en su momento, como ya lo mencioné antes, y ya más recientemente otros como Natalan y Pepe el Mago. Bien, la creepypasta cuenta que un hombre encontró el juego de Edse, pero con la diferencia de que en su portada cambiaba a un tono oscuro con un Sonic sin ojos. Pero con la diferencia de que en este no podías elegir a Sonic. Bueno, hasta que un poco raro, pero eso no impidió que el hombre siguiera jugando. Tomó a Tails y comenzó el juego. El gameplay era un poco tétrico, ya que en el mapa encontraban escenarios muy escalofriantes, hasta partes de personajes muertos en el camino. Después de un recorrido encontró a Sonic, pero este no era como lo recordaba, pues él tenía los ojos profundos y negros con un, con un extraño brillo rojo brillante que veían donde tendría que ir la pupila. Sonic comenzó a perseguir a Tails y en la cara del antes mencionado se notaba la desesperación por querer escapar, hasta que finalmente logra atraparlo. Lo mismo con Knuckles, luego de atraparlo y a lo que el juego daba a entender que los quileaba, al ver esto, el hombre dejó de jugar pero él sabía que tenía que acabarlo, o eso le decían las voces en su cabeza mientras dormía. Bien, retomó el juego, y esta vez con el último personaje jugable, Dr. Ekman. lo cual pasó lo mismo. Al acabar con el último en pantalla se denotaba una imagen, que todos recordaremos. Era una imagen muy tétrica de Sony con letras rojas diciendo I am God, o en español, yo soy Dios. El juego al parecer parecerá, el medio por el cual Edse destruye la voluntad de la gente que lo juega, ya que los tres personajes, que son Tails, Nudillos y Eggman, son la representación de la inocencia, de la fuerza y la inteligencia de los jugadores, el cual no es suficiente para Edse, ya que este logra derrotar fácilmente. A Edse aparte de tener la habilidad de cambiar de forma a su gusto, también tiene una gran variedad de habilidades las cuales se muestran en el juego. Pero... Esto solo es una creepypasta inventada por alguien hace más de 10 años. Así que no hay que temerle mucho al juego, ¿sabes? O sea, no hay que temer porque Sonic no existe. ¿O sí? Así